el resultado en general, si lo vamos y lo llevamos a los hechos de que no tuvimos accidentes que lamentar ningún muerto ningún accidente eso es positivo eh, hicimos control hicimos prevención hicimos control mucho control eh, se labraron muchísimas más de 700 actas por diferentes eh, sanciones pero lo que tiene que ver con el alcohol la verdad que secuestramos 70 vehículos que para nosotros todavía sigue siendo una cifra que la gente tiene que entender que acá no importa si hay alcohol 05, 00, sino que el que va a conducir no tiene que tomar. Llevarnos 70 vehículos fue para nosotros eh, tener los controles bien, bien instalados, junto con los municipios, que eso después los municipios cada uno pueden informar, pero la verdad que fue positivo en, en lo que tiene que ver con la accidentología y sigue siendo una cifra que si bien sigue bajando incipiente, sigue siendo muy lento el tema de la baja en, esta, en estas ocasiones. ¿no? En multas tenemos más de 700 que son entre leves, eh, graves y gravísimas. Con respecto a las fiestas tuvimos, te diría, una tranquilidad en el sentido de que no existieron eh, problemas en las fiestas, ¿no? No, no, no hubo ningún tipo de, de inconveniente, por supuesto, algunos siempre hay, escaramuzas siempre hay, pero no, no tuvimos problemas graves. Eh, ocho fiestas clandestinas, el doble de fiestas clandestinas que tuvimos en, la, en Navidad, que llegamos a, a debaratar. A ellos se les secuestró todo el, el elemento de sonido. También se le hizo una multa al dueño del lugar y la multa al organizador. Tuvimos cuatro ceses de actividad eh, en fiestas permitidas, que no cumplieron también con algunos requisitos. Por ejemplo, el más importante, que es el factor ocupacional o menores dentro de esas fiestas. Eh, así que, eh, digo, los controles... Eh, han estado atentos ¿Heridos por pirotecnia este año nuevo tuvimos hasta ahora tenemos dos registros nada más y muy leves eh, y, y uno de ellos menores pero, pero lo cual habla también de un cambio cultural también. Muy bien, hay una segunda bueno, parte de Majul. Claro, hay una segunda parte, porque ustedes saben, el gobierno había anunciado un operativo de seguridad con 3.000 efectivos en la calle, 400 de ellos policías de la vial realizando controles. Sí. Y labraron actas, actas que por lo tanto, que es importante decir, sí. que a partir del 1 de enero son mucho más caras que el año pasado. Claro, la más alta, mil pesos, un poquito más. Y esto decía Majul con respecto a los puestos fijos y móviles, que mucha gente trata de evitar y cómo hace el Ministerio para encontrar a esa gente que intenta escaparse. Por ahí lo oneroso es lo que más se sabe, pero por ejemplo que te inhabiliten también para manejar un año también es duro, o que puedas o, o, o ir sancionado, detenido, 30 días preso también es, es, es duro. Por supuesto que cuando eh, el, el viejo dicho que cuando tocan el bolsillo, o es sea, así también iba pensando en eso, una multa de 485 mil pesos, Sentimos que, te, que tiene que hacerle por lo menos recapacitar a la gente que vaya a manejar que si es eh, multado, esa es la cifra que va a tener que pagar. Pero bueno, como te decía, para nosotros tendría que seguir bajando mucho más rápido. El que lo multaron después de las 24 horas ya entra a correr con el nuevo, con el nuevo, con el nuevo aumento. ¿Qué también, Néstor, para todas estas aplicaciones y, y, y, e información que se va dando en distintos grupos de dónde están los controles? ¿Cómo lo, lo trabajan eso? Con bueno, los móviles, con los puestos móviles. Eh, nosotros lo que estamos haciendo también es dejar un puesto fijo no más de tres horas, cuatro horas, por eso en algunos lugares tenemos más multas en otros tenemos menos, porque lo vamos corriendo. Pero los, los puestos móviles nos ha permitido, por ahí cuando... Porque nosotros también nos enteramos de inmediatamente alguien... Siempre hay alguien que dice, che, nos está, se están avisando entre por WhatsApp que está el móvil en tal lado. Siempre nos llega también esa información. Así que lo, lo vamos corriendo o vamos suplantando con algún móvil.